Hola, papás y mamás de prematuros. Os queremos presentar a nuestro prematuro, a José María. José María, di hola. Hola. <ríe> Mira, eh, cuando no, nuestro hijo nació eh, fue prematuro de 28 semanas y un peso de 750 gramos. Y cuando nace un prematuro, pues surge un mogollón de preguntas, miedos, qué ha pasado aquí, la situación es inesperada. Solo se puede confiar en los profesionales que están ahí para ayudaros en todo momento y, y hay que ir día a día, gramo a gramo. ¿eh? José María, diles cuando naciste es lo pequeñito que eras. ¿Cómo eras de pequeñito? Así. ¿Así? ¿Así? Sí, solo sí, solo no eres? ¿Y ¿Así? así. ¿Y, ahora cómo eres? ¿Y ahora cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Un chico? Así. ¿Un chico así de grande? Así. Así de grande. <risa> y muy listo. Muy listo, sí. Pero ¿no? mañana. <risa> Así. Ay Ah, y estarás más grande, claro. Claro que sí. En fin. A ver, los prematuros eh, son muy fuertes. Siempre se dice que son superhéroes disfrazados de niños. Porque ellos eh, nacen luchando. Así que hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Hay que disfrutar cada segundo eh, desde el momento en que nacen. Porque... Eh, poco tiempo cambian y los veis bebés ya, aunque ya nació tan pequeñitos. Nos despedimos, un abrazo fuerte para todos. Un abrazo para todos. Mucha fuerza. Mucho ánimo. Dios Martín nació con 24 semanas y pesó 600 gramos. Eh, y como veis es un niño totalmente normal y, y es sobre todo un campeón. Y algo Martín, ¿Y Hola. Hola. Os pues... quiero. ¡Oh! Bravo. Os quiero. quiero. Eh, os queremos animar a todos los papás, que seguro que si confiáis en vuestro hijo, seguro que sale bien. Un beso muy grande para, para todos. todos. Adiós. <risa> Adiós. Adiós. Hola familias, eh, os presentamos a Mateo, un, pre un prematuro extremo de 25 semanas. Como veis, no para. Y que sepáis que os enviamos muchísima fuerza y muchísimas ganas de luchar porque ellos luchan y um, unidos todo sale a flote. Y una cosa, confiar en los médicos que son unos artistas y se merecen todo. Son unos grandísimos profesionales. Así es. Y o sea, confiar en ellos que, que seguro que tira para adelante. Y mirar al bicho. Y que os enviamos. Muchísimos besitos, porque no es fácil, pero todo sale bien. Confiar, ¿vale? Hasta luego. A todos los papás que estén en la misma situación, con mucho ánimo, porque de todo se sale, todo va a ir bien. Y hay que confiar en, en los niños y en los médicos y en todos. Que son unos campeones estos niños. Nada, pues nada, que vaya todo bien. Y un saludo para todo el mundo. Un besito muy fuerte. Te un bacho. Chao, chao. Chao. Chao. Chao. Yeah.